Está con nosotros Manuel Trinidad. Bueno, ha estado hace, hace un buen rato con nosotros, pero ya vamos a iniciar nuestra entrevista con él. Manuel Trinidad, apoyo pues además de economista, estudiante avanzadísimo de derecho, eh, es dirigente de la Fuerza del Pueblo. Eh, es una persona que tiene un nivel de conocimiento no solamente en el plano político, en el tema político, sino también en el tema profesional. Eso, profesión base que es la economía. Fuerza del pueblo marcha en reclamo de una vida digna. Explícanos esa marcha en Manuel Trinidad y buenos días. Muy buenos días, amado. Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo te Francis? sientes? Muy presidente. bien, muy bien. Tú sabes, amado, y los amigos que nos ven y nos escuchan, que yo en estos últimos dos días... He amanecido feliz. Ajá. Tú ¿Sabes bueno. que yo soy seguidor de los Warriors Golden State ah, que, ten, que tenía un juego decisivo <ríe> el domingo y, y lo ganamos bajo la orientación del, del líder nuestro que le sigue, que, que es Curry quien metió 50 puntos. Eso. Pero si de Warriors son de dónde, de qué ciudad de los de qué estado de los Estados Unidos. De es de, de San Francisco. de San Francisco. San Francisco. San Francisco. Okay. Y en el día de ayer, como consecuencia de esta marcha sin precedente en la historia política de nuestro país, ningún partido antes, un primero de mayo, había aglutinado la cantidad de personas que se dieron citas aquí. Confirme una vez más de que la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández son y llevan la representación de la oposición en el país eh, esta actividad que no solamente porque yo como político de más de 40 años no me fijo en lo que participan sino en lo que cuando uno va transitando cómo reacciona la población y la verdad es que nos salían de esos balcones donde felicitaban y donde gritaban realmente de que este gobierno solamente le queda el próximo torneo otoño-invernal. <risa> sí, ¿Cuál, es? ¿cuál fue la ruta que se describió? Desde la puente de la 17, donde históricamente Peña Gómez hacía que discurso, sí, sí. y culminamos... En lo que es el Parque Independencia, la en la de la Paz. La famosa cruz de Peña Gómez, increíble. 8.5 sí. recorrido, para nosotros 9, porque dejamos el vehículo en la. Allá en el Malecón. Y. caminar. Sí, teníamos mucho que no de caminata, pero la gente <risa> motivaba a uno y se integraba. La participación que iba al ente de Lionel, porque Lionel iba en el centro. De la caravana, de la marcha. Eh, tenía que tener de 4 a 5 kilómetros compactos. Y eso es grande en un periodo todavía cuando no se ha tocado la clarinata sí. de las elecciones, de la campaña electoral. Y yo creo que debemos sentirnos, no la fuerza del pueblo, sino el pueblo dominicano, de esta gran actividad. Mira. Sin lugar a dudas. ...una consigna, un eslogan... ...que fue por el alto costo de la vida... Sí. ...una realidad... ...que se está viviendo... ...porque de verdad que el gobierno... ...realmente toda la política... ...en procura que ha aplicado... ...para disminuir los precios... ...se ha mantenido, recuerda que cuando vine... ...la otra sí. vez Carolina sí. preguntaba... ...y eso, tomaron una decisión... ...de ponerle tasa cero... ...a 64 productos... ...y nosotros decíamos en esa ocasión que no era tasa cero a los productos terminados. Era a los insumos que había que ponerle tasa cero para que el productor pudiera producir a menor costo y como consecuencia vender a más bajo el, precio. A bajo Entonces no lo hicieron no. así. No, y no Ahora, ha funcionado, escúchame que lo interrumpa, no ha funcionado porque nada. está todo más caro, incluyendo el plátano. Pero claro. Incluyendo el plátano que no se lleva o a esa gran cantidad el, de insumos. Eh, Está carísimo, casi 30 pesos un plátano. Pues recuérdate que el ministro de Agricultura es el productor más grande que tiene en plátano. Sí. Qué coincidencia. <risa> lo tienen, lo tienen Pero parece ser eh, eh, controlado ellos. Han aplicado una política restrictiva con el interés de disminuir, o mejor dicho, de detener eh, el espiral inflacionario. Y no se ha mantenido, por tal como dice Yayán, el pollo está más caro, sí. está a 90, 95, en el mercado. ¿eh? En el mercado. Sí. Los plátanos siguen igual, el aceite sigue igual para arriba, los huevos no lo han podido detener, mínimo 8 pesos. Entonces, wow. yo he dicho en otras ocasiones que Luis Abinader y el PRM no van a perder de la oposición, es de la inflación que van a perder. <risas> Realmente es así. Sí, es así. Y están diciendo que no, que, que, que marchen en Estados Unidos. pero ¿Y quién ha dicho que, no, que vive en Estados Unidos por la situación cara? ¿Y cómo va a comparar el nivel de ingreso de un obrero que tiene Estados Unidos con la situación de la inflación? Por ejemplo, Amado. El ingreso, el primer per, quintín, el ingreso per cápita en Estados Unidos son como 36 mil dólares al año. Así es. Más o menos. Así y es. cuando tú traes. Eso, no, ya los aumentaron. Aumentaron. Sí. Pero vamos a partir de los 36. Cuando tú te das cuenta de eso, tú puedes con 36 mil pesos al año, tú puedes mantenerte. No, pero aquí... Primero, Ahora, aquí el, el, el, los precios están altos y en lo que tú ganas no te alcanza para tú cumplir todas tus necesidades. No El sector de primer quintín, que tiene un salario mínimo que no fue de 19, sino fue de 15, porque el 19 se va a concretizar en abril del otro año. La canasta familiar tiene un 26 mil pesos son, pero apenas gana 16 mil. Sí. Si no cubre para comprar la canasta familiar, en Estados Unidos es diferente. El obrero que gana mínimo cubre su canasta familiar Exacto. sin ningún tipo de inconveniente. Entonces Luis Abinader no puede mandar a marchar a Estados Unidos porque la situación allá está difícil. <ríe> y es vemos, vemos que eh, con esta política restintiva del medio circulante en interés de detener eh, la inflación, lo que ha hecho encarecer más. Porque la mayoría de los productores tienen que acudir a préstamos financieros, porque forma parte de lo que son los costos de producción. Cuando tú tienes que pagar mayor tasa de interés, tienes que incrementar los precios de lo que tú produces para mantener los márgenes de ganancia. Entonces, esa política no ha dado pie con bola y tal como decía Lionel ayer, ya no estamos acostumbrados a ver la rueda de prensa que hacía el, el, el, el director del Banco Central, porque el incremento que se proyectaba fundamentalmente que iba a crecer en 4.5 la economía en el primer trimestre apenas aumentó un 1%, que es una disminución cuando tú lo comparas con incremento real, porque la economía para tú poder decir que va bien, tiene que crecer por encima del incremento de la población. Si la población crece un 2 y tú lo que ha crecido un 1, tiene menos 1. Entonces, eso estamos viviendo hoy, hoy en día. Pero, uh -huh. todo indica que realmente la situación del país ha despertado esta marcha de ayer. Fue realmente eh, convincente y manda una señal de que la población realmente se siente inconforma con este gobierno que realmente eh, vino y yo, yo pensaba que como habían nombrado los funcionarios del gabinete antes de llegar el 16 de agosto iban a venir con un plan pero realmente vemos que no hay un plan para nada servicio como el 911 que fue un elemento que el gobierno pasado todo el mundo reconoció es inexistente pero lo que era la, la, la situación vial del otro gobierno, que era muy efectiva en los gobiernos pasados, eh, vimos ahora que estamos desamparados en la pista y esa situación realmente eh, es deprimente lo que está, está viviendo. Mira una situación, la situación de salud con estos infantes que murieron en un trimestre 174 y eso que dice la Asociación Médica Dominicana, que son mucho más que lo que realmente presentaron. Es decir, eh, estamos en presencia de un gobierno que ha cogido más de 25 mil millones de dólares, está proyectado que va a coger más dinero que en los 20 años del PLD en apenas cuatro años, que es mucho decir. Y solamente decir? puede servir como obra, porque no podemos decir que no, la obra que inauguraron en el día de ayer, ¿Teleférico? que es el teleférico de, de Los carrizo que podemos decir que es una obra importante. Sí. Eso es lo que puede exhibir este gobierno, Emanuel, con más de 25 mil millones de dólares prestados. Emanuel, según los datos de la última encuesta GALO, vemos que el Leonel y la Fuerza del Pueblo se han consolidado en el segundo lugar. Eh, sin embargo, no alcanza todavía el, el 30% eh, del, del electorado, o sea, de la intención de, del electorado, lo que significa que sería un trabajo bastante eh, difícil llegar al 50% más uno para ganar las elecciones las posibilidades de alianza con otros partidos, incluyendo el PLD, y la situación ahora frente a, a, a la Fuerza Nacional Progresista, Vincho, que ha, eh, ha amenazado o prácticamente roto relaciones con, directamente con Lionel. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto de las alianzas y respecto de la posición de Vincho? Lo primero es que con la Fuerza Nacional Progresista hay un matrimonio sin divorcio. Lionel Fernández y Vincho tienen unas relaciones que la heredó Lionel desde aquel acuerdo histórico que hizo Vincho con Juan bosch Hay situaciones que se presentan, como es normal, pero tú puedes estar seguro de que eh, la Fuerza Nacional Pobrecita está y llegará a acuerdo con el compañero Lionel Fernández. No hay duda de que la oposición debe de vivir unida. Y yo te dije una ocasión a ti de que la, la fuerza bochista se va a reencontrar, te lo dije hace un año, porque existe la necesidad de salir de este gobierno. Sin lugar a duda el líder de la base del PLD es Leonel Fernández. Eso no le cabe duda a nadie. Y se están haciendo los esfuerzos del lugar para llevar boletas comunes en en febrero y también llegar boletas comunes congresionales en mayo lo que sí está definido es de que los tres fuerzas políticas importantes van a ir con sus candidatos presidenciales separados y se presume que hará una, una, una, una, un acuerdo en el hipotético caso de que haga una segunda vuelta quien quede en tercero apoyará el que quede más adelante. Te digo algo, sí. Eh, tú decías ahorita de que no alcanza el 29%. Recuérdate que en las elecciones del año cuando se enfrentó Danilo con Hipólito, Hipólito tenía un 48% un año antes de las elecciones. Y Danilo apenas llegaba a un 24%. Y cuando se diseñó aquellos tres frentes de Margarita, Leonel y Danilo, las cosas comenzó a cambiar. Entonces, esa ventaja que puede tener Luis Abinader, que es relativa, le da Luis a con 52, recuerda, que ganó con 52, y la Galo le da un 48. Es decir, 4 puntos porcentuales menos. Pero si tú analizas bien lo que es la encuesta, dice la Galo que de los. De los encuestados, el 64% votó por Luis Abinader. Y si la pena le da un 48% de esos 64%, ha ido disminuyendo en cerca de, de un... Que, de los que, lo que votaron por él, de, están, diciendo, están diciendo, están 24% que ya no, no, no lo van a hacer. Sí, la sí encuesta, es. algo está diciendo eso. Entonces, la encuesta más real es la que está haciendo la fuerza del pueblo que cada día más viene juramentando a centenares y centenares de partidos de otras fuerzas políticas incluyendo el partido de gobierno. ¿eh? Y aquí muy pronto tú la dirigente del de PRM haciendo causa común con la fuerza del pueblo y del frente opositor. Eh, pero usted no lo puede dar una esquinita ahí desde no, aquí no, en San Francisco de la provincia. No, no, lo que, no pero recuerdo se pero, está, eh, candidato a alcalde. Eso se está, se está trabajando al más alto nivel. ¿De quién será la alcaldía? Eso se está trabajando al más alto nivel. Los que van a ir. No, pero... Van en a ir en, en la misma boleta que presente el, el PLD y presente la Fuerza Nacional y Progresista y el PRD. O sea que ya es, eh, la alianza está segura aquí en San Francisco. Sí, sí. Pero ya, eh, bueno. Quiero. Pero antes de que, antes Mira, de que, nos informaron antes de que ahora. Continúa, Vamos a. La yo, nota envié una foto, envíe una foto. Acaba de fallecer Rafael Álvarez Castillo. No me diga eso. Hombre, una tristísima noticia para nosotros, sobre todo. Bueno, ustedes dos que, que hemos estado junto trabajamos juntos, juntos. juntos en la universidad. Sí. Ahí está la foto cuando el maestro Álvarez Castillo era director del, todavía era Curne, no era recinto. Sí, era recinto. Era era recinto, recinto, recinto, recinto, sí, recinto. recinto. Así es que un gran académico, amigo, Rafael era de man político, un revolucionario. Un hombre revolucionario, aguerrido, eso, totalmente aguerrido. Estuvo, a, estuvo al pie del cañón en sus últimos. Vine de sectores humildes, zapateros. Mmm, qué pena. Qué es pena lamentable pasa. igual el fallecimiento de nuestro bueno. querido amigo. Rafael Álvarez Castillo Se produce la mañana de hoy Martes 2 de mayo Y Nuestra condolencia a toda la familia A, la, a los guardianos Y a todo lo que eran las actividades Que Rafael mantuvo hasta, hasta El día de su muerte Bien, Nos unimos a esas condolencias y A toda bueno. la familia eh, Una última Preguntita, supongo, creo que tenemos el tiempo arriba En Manuel Sabemos que hay una realidad eh, con todo ese crecimiento que, que ha venido teniendo la fuerza del pueblo y que podría seguir teniendo en una eventual unión con las bases del PLD, bueno, y con algunos funcionarios, porque no solo irían las bases a la fuerza, en una posible alianza. Creo que aún uniéndose, no le daría el porcentaje para ganar eh, de manera segura o firme en las elecciones del 2024 qué opinión le merece esto y se estarían dispuestos a unificar todas las fuerzas u oposición que están eh, en el país para lograr el objetivo sí va a haber un frente va a haber un frente de más de 10 agrupaciones políticas tú puedes estar seguro es, UESI fuerza nacional pobrecita el PRD incluyendo el partido reformista, Entonces, reformista. Tú, tú, incluyendo el partido reformista Quizás no sea aquí, pero, pero a nivel nacional ¿Rogelio Genao está bailando con, con el gobierno? Ese es Rogelio que aspira a seguir Manteniéndose ahí como senador Ah, okay. Pero la gran mayoría no piensan así Mira eh, hay, una declaración de, de hay que estar claro de hoy. Hay que estar claro De que El acuerdo es congresional y municipal sí. No es un acuerdo presidencial eh, Abel va a correr Lionel va a correr Y Luis Abinader va a correr y en este momento, amiga Carolina, nadie, tal como dice Guido Gómez Mazara, pasa del 40%. Pasa del 40%, nadie pasa del 40%. Te voy a decir que eh, como máximo un 41%, las encuestas que nosotros realmente tenemos, 38, 39. Pero la Galo eh, le dio más a Binader. Bueno, pero eso era la galo, la galo. La galo te da un posicionamiento. Tú eras la, la próxima galo. Pero entonces la próxima galo. O sea, tuvo que No, le da un 48. Él le da un 48, no, pero, él, él un, 48, no un 46. Entonces en, otras, en otros resultados de esa misma encuesta, ustedes la toman eh, con validez. Yo no veo vi, en las encuestas que nosotros manejamos. Nadie. como asumo 41? 38, 37, 36, 39, un empate técnico. Claro, entre Luis y Lionel. Porque en lo que manejamos, a ver, el decir, entre 19, 20, 21, 22. Y ese es el porcentaje. Pero nadie tiene Bien. un 50 como se establece. Bueno, gracias a Emanuel Trinidad cuello y... por 40. haber estado con nosotros ya te traeremos nuevamente por acá porque los acontecimientos van a seguir sí, cómo no, cómo no. haciendo necesaria tu presencia en estos programas. Así Muy es. bien, señores.